Ahora vamos a ver cómo participar en el diario de la asignatura. Pinchamos en la herramienta diarios en nuestra asignatura. Seleccionamos el diario que está creado, en este caso diario de prácticas. Ahí veremos las distintas entradas que hemos ido introduciendo. Para crear una nueva entrada pincharemos en crear entrada de diario. Eso nos llevará a una nueva ventana con un editor de texto. Añadiremos el título y la reflexión o el texto que queramos. Después le daremos a publicar entrada. Al igual que en los foros, podremos añadir textos, documentos, vídeos, etc.